En los últimos años ha disminuido en La Palma el número de habitantes. Por eso creo que es necesario implementar medidas para que nuestros jóvenes puedan estudiar en la isla y ejercer profesionalmente. Creo que la ciencia es el camino a seguir y creo que es importantísimo para llevar esto, esto adelante de que en La Palma se instale el TMT. Creo en el TMT y creo en su instalación pronta en La Palma porque lo necesitamos.